No solo fuera del aula, eh, en el sentido de que permite estos resabios, ¿no? digo, de, de que algo que se encendió de pronto en el aula pueda tener como un eco en, eh, en el patio, en el pasillo o en casa, o en la plaza o donde sea. digo Algo de lo que trabajé allá en el aula o, o en el ámbito escolar comienza a poder trasladarse, llevarse, mostrarse, volverse a ver, volverse a escuchar. Que, que por un lado, que está muy bueno, digamos, y que es uno de los principales objetivos digamos, de poder eh, continuar el aprendizaje fuera del aula, sino también tiene que ver con eh, replantearnos, digamos, de algún modo eh, cómo es esto de la profundización y la centralización en, en el contenido cuando uno cuando uno enseña y cuando uno aprende, ¿no? Eh, porque transforma de algún modo el dispositivo tradicional, hoy nombré el dispositivo tradicional me refiero a este modo ¿no? de, de, de ubicar roles estereotipados, ¿no? el docente que enseña y que transmite y que por tanto es portador de la información y del conocimiento y el niño, joven, adulto que recibe en un rol pasivo, sentado, incluso hasta la digo, en disposición del aula ¿no? eh, este, que tiene más que ver con, con, por ahí en Argentina con la tradición normalista este, con dispositivos pedagógicos muy este, estereotipados y que de pronto esto comienza a ser, a transformar ese, ese dispositivo también y digo que, creo que en ese sentido también se expande eh, porque por un lado los chicos comienzan a ser portadores de un saber porque son eh, digamos nativos eh, de, de una generación donde lo tecnológico es un aprendizaje que no solo se da en, en contextos formales, se interactúa desde muy pequeño con las tecnologías y se generan eh, competencias tecnológicas que nos terminan sorprendiendo, digamos decir, cómo aprende esto que nadie se lo enseñó de modo formal, ¿no? Entonces el chico el chico el joven comienza a ser un portador de un saber que quizá el docente no lo tiene entonces el aprendizaje ya se establece de otro modo eh, lo cual trae consigo, me parece, o, ojalá que en todos los casos, pero, pero no en pocos casos el, la transformación de la posición del estudiante porque ya deja de ser ese el, el, el que no sabe, el que no tiene, el desposeído no sino que bueno yo tengo algo que aportar en esto, en este proceso, yo ya lo manejo a esto y si no lo manejo lo aprendo rápido, ¿no? eh, genero rápido una competencia y eso es otra posición frente al aprendizaje, que no es el, el desposeído, el que no tiene nada, sino el que tiene algo y con eso puede hacer otra cosa. Eh, en ese sentido creo que se expande, no es tan solo el límite del, del espacio, ¿no? este, es también el límite de cómo concebimos eh, la, el aprendizaje y romper esa linealidad que tiene constante para poder decir bueno, en realidad puede ir pero también puede volver, puede girar, se puede expandir. ¿no? Como que creo que a eso también viene a hablarnos. ¿no?